Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ya han empezado las primeras carreras, las primeras competiciones y hay que saber alimentarse estupendamente Entonces, como os comenté, Javier Jimeno, que es nutricionista, va a empezar a colaborar con este canal y ahora os pasaré el, el vídeo de unos cuantos consejos para desayunar como un campeón eh, Que sepáis que el día 17 de abril a las 7 de la tarde aquí en el Centro Cívico de la Almozara, en Puerta Sancho Va a haber una charla a cargo de, de Javier eh, con la colaboración del cruzciclista MTB Lobos Zaragoza. Hola, hola, muy buenas a todos de nuevo. Y bueno, sobre todo una de las cuestiones fundamentales que tiene, que tiene el ciclista, el corredor, incluso el, el deportista de la resistencia, es qué desayuna el día de las tiradas largas, qué desayuna el día de una carrera, qué desayuna el día de una competición. Entonces una de las cuestiones más importantes de planificar es una de las más fáciles eh, aunque la gente cree que es súper complicado que hay que cambiar de forma radical la forma de desayunar entonces un poquito vamos a intentar desglosar de manera muy fácil, muy comprensible para que todo el mundo entienda una serie de ítems que hay que cumplir eh, la gente busca el desayuno perfecto yo no voy a decir el desayuno perfecto hasta el siguiente capítulo así que sobre todo vamos a comentar un poco qué, qué hacer y qué no hacer lo más importante eh, en el desayuno de una tirada larga y de una carrera de competición es planificarlo en el día previo es decir el día previo es donde realmente es importante el cargar esos depósitos de glucógeno el glucógeno es como almacenamos el hidrato de carbono es decir la glucosa se almacena en el eh, cuerpo en el organismo funda fundamentalmente en los cuádriceps y en forma de glucógeno es decir el arroz pasta pan patata quinoa cuscús eh, legumbre fruta ...miel, mermelada, eh, sales minerales... ...todo eso es hidrato de carbono que hay que planificarlo en el día previo... ...para hacer esa recarga a tope, ¿sí? Entonces una vez que hemos hecho los deberes... ...hemos planificado muy bien la nutrición... ...previa a esa tirada larga o carrera de competición... ...vamos al desayuno... ...sobre todo lo más importante es que... ...no cambiemos la forma de desayunar... ...del día de una eh, tirada larga o una competición... ...somos muy de entre semana no desayuno... ...entre semana me tomo un café... Me como una galleta, me como cualquier cosa o desayuno en el bar, llega la, la tirada larga, la carga competición y ya parece que nos entra el canguele, nos ponemos serios y empezamos a hacer cosas que, que no debemos, sobre todo incluso en un montón de cantidad, eh, mucha proteína, eh, un desayuno incluso desorganizado. ¿Qué pasa si no lo hemos entrenado? Nos va a caer mal, va, eh, digestivamente no vamos a estar finos y sobre todo pues, provocar molestias digestivas, tener que ir al baño, flatulencias, eh, incluso náuseas y vómitos. Al final de todo eso, el entreno, la carrera es una mierda, no competimos bien, no estamos a buen nivel. Moraleja, nos, eh, desayunar eh, me sienta mal, no lo vuelvo a hacer y ya nos vamos un poco eh, creando una convicción de que no hay que desayunar o que esto es, eh, es negativo. Entonces, todo lo que hagamos el día de una carrera, competición, tirada larga, hay que entrenarlo las veces que sea necesario, ¿sí? Entonces, uno de los puntos más importantes en, en el desayuno, desde mi punto de vista, es levantarse con tiempo. Levantarse con tiempo no quiere decir levantarse a las 5 o a las 4 de la mañana para dejar 3 horas. Es preferible dejar un tiempo de unas 2 horitas, 2 horas y media, o disminuir el volumen calórico de, de ese desayuno, es decir, de esa forma vamos a intentar evitar empacharnos, ¿sí? De esa forma podremos hacer una digestión más, más rápida. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta sí o sí. Primero, que sea bajo en fibra, es decir, vamos a evitar cereales integrales, vamos a evitar panes integrales, vamos a evitar frutas con piel. No estoy diciendo que no haya que tomar eh, fruta, no estoy diciendo que no haya que tomar eh, cereales, no estoy diciendo que no haya que tomar eh, arroz o pasta o pan. Simplemente que evitemos las versiones integrales. ¿Por qué? Tanto en el desayuno como en la recarga de glucógeno, es decir, en el día previo, vamos a intentar evitar los alimentos ricos en fibra. La fibra, sobre todo, es un aliado eh, increíble en mucho, y tiene una funcionalidad en el, en el organismo a nivel fisiológico, pero en competición puede provocar molestias digestivas, hinchazón, flatulencias, meteorismo, etcétera. Entonces vamos in, Y sobre todo un gran poder saciante. Si nosotros, previo a una carrera, previo a una competición, eh, nos saciamos, eh, vamos a, a comer menos hidrato de carbono porque no somos capaces de almacenar tanta, tanta cantidad de comida. Por lo tanto, tanto en la recarga como en el desayuno de competición, vamos a evitar eh, los cereales integrales. Ahora bien, seguro que alguno de vosotros eh, toma avena, toma algún cereal integral y le sienta bien, compite bien. Vale, yo ahí no me meto, es decisión vuestra, pero simplemente que entre la avena y, por ejemplo, los copos de maíz, o entre un pan blanco y un pan integral, yo me iría a los copos de maíz y al pan blanco en lugar de los cereales integrales, de la avena o de eh, pasta integral. ¿Vale? Entre semana me iría siempre, siempre, siempre a lo integral, pero en recarga de glucógeno y desayuno, evitaría los alimentos ricos en fibra. ¿Vale? Con lo cual, el primer punto es que sea bajo en fibra. Segundo punto, que sea... Bajo en grasas. Bajo en grasas, eh, lo primero es conocer qué alimentos contienen grasas, sobre todo serían frutos secos, aceite de oliva, aguacate y meteríamos también en este punto la yema de, del huevo. Del huevo perdón. Entonces, estos cuatro elementos tenemos que intentar evitarlos en ese desayuno de competición. ¿Por qué? Porque la grasa tiene un gran poder saciante y al mismo tiempo puede provocar dig eh, digestiones más pesadas en la del metabolismo y la absorción entonces al final lo que queremos es hacer una digestión lo más rápido posible y ya montarnos en la bici, salir a correr o simplemente eh, competir al máximo nivel, entonces la grasa vamos a bajarla otro punto importante de tener en cuenta sobre todo es que sea moderado en proteínas no recomendaría hacer un desayuno de tortilla de atún, de tortilla con jamón de huevo duro o de un super batido de proteínas, me iría antes al carbohidrato que es el tercer gran punto rico en hidratos de carbono es decir, el desayuno yo os diría que no miréis cantidades, ¿vale? Es decir, que os guiéis por el mecanismo de, de saciedad, pero que sea muy rico en hidratos de carbono, que sea rico en cereales. Eh, si queréis comer arroz y pasta, me parece una opción genial, pero aseguraros haberla entrenado varias veces entre semana o los días o las semanas previas, los fines de semana previos a esa tirada larga o competición. Y sobre todo, pues podemos incrementar alguna tostada con mermelada, un poquito de miel plátano, zumo, etc. ¿Vale? Estos, estos alimentos que he dicho son muy azucarados, muy calóricos, como he dicho la miel, la mermelada y el zumo, son alimentos que desde mi punto de vista no me gustan nutricionalmente, son muy azucarados, pero para una tirada larga, teniendo en cuenta el gran gasto calórico que va a tener eh, el deportista en ese, en ese punto, pues me parece una opción interesante. Insisto, hay que contextualizar y saber cuándo meter este tipo de, de alimentos, sobre todo son muy calóricos, muy azucarados que no son recomendables entre semana ni entre horas, pero eh, previos a un ejercicio de muy alta intensidad, combinado con otros hidratos de carbono de absorción más, más lenta, como puede ser el pan, como puede ser alguna fruta, como puede ser algunas eh, cereales, eh, copos de maíz, etcétera, Pues creo que puede, combinado, resultar muy interesante. Entonces, recapitulando, eh, primero que sea bajo en fibra, que sea bajo en, en grasa... Tercer punto, que sea rico en hidratos de carbono, ¿vale? Respecto a la proteína, como hemos comentado, eh, que no sea muy, eh, muy proteico, puede contener algo de proteína, algo de fiambre, eh, puede contener algún lácteo, que es bastante interesante, sobre todo la leche cae peor, podemos irnos a un queso fresco tipo Burgos, un queso fresco batido, etcétera Y sobre todo, si podemos hidratarnos muy bien de ahí al comienzo de, del entrenamiento, ¿vale? Podemos meter, por ejemplo... Un té o un café, un poquito estimulante, para esa forma pues buscar ese pico de, de activación al, al comienzo del de entrenamiento. Luego, ya tema de geles, cápsulas de cafeína, de liberación rápida, lenta, hablaremos un poquito más adelante, pero si tenéis esas consideraciones de que el desayuno se empieza en el día previo y saber qué comer y esos ítems eh, tenerlos muy claros, tema de fibra, proteína, grasa y carbohidrato, hidratación, si manejáis eso, Podréis elaborar el desayuno perfecto, cada uno de los que estáis viendo el vídeo va a desayunar de su padre y de su madre, uno es sólido, otro líquido, otros queréis meter eh, un vaso de leche con plátano, cereales eh, y dos nueces, triturarlo y beberlo, otros queréis desayunar arroz con leche, con plátano troceado, es decir, cada uno podría elaborar su desayuno si os pidiéramos que elaborarais uno, entonces lo importante es que sigáis ese criterio y sobre todo hacerlo eh, de forma eh, ordenada, es decir, que todo lo, lo hagáis con una planificación previa no vayáis a lo loco y sobre todo también que entrenéis, entrenéis cada una de las opciones de desayuno para el día más importante, pues no fallar y que vayáis eh, con las mejores sensaciones, así que nos vemos en el próximo vídeo eh, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, eh, tanto en Instagram Facebook y canal de Youtube Jefe Nutrición Deportiva, nos vemos pronto un saludo Eh, en los comentarios en mi canal, muchos me preguntáis que, que tomamos los ciclistas en una carrera. Pues es, es fácil, es fácil. Bollería, bollería. Pasteles, susos, lacitos, coge lacitos, Fernando, coge lacitos, de eso. 4 o 5, sí, por favor.